Verga Oye, ¿qué haces? ¿Cavar tumbas? Es que no sé dónde la puse, negro ¿Qué cosa, negro? El polvo de ángel Necesito una jalada antes de ocuparme de unos asuntos ¿Qué asuntos, negro? LB sabe de un cabrón del ejército que tiene todas las armas que necesitamos Se acabó la mierda de la carroza de Emmet, negro Eso está bien, yo me apunto Sí, tú siempre nos sacó las viejo no, excepto cuando no estás aquí. ¡Cómete verga, negro! ¡Mierda! ¿Quieres un hit? No, está bien. ¿A dónde vamos? Una casa sobre la costa este. No, ¿sabes qué? Esperemos a que se haga de noche y le bajamos con todo ese cabronazo. Sí, ya lo siento. Sí, sí, sí, sí. Eso es. Oye, ¿qué me estás mirando, negro? ¡Busca! Entra, idiota. ¿Dónde está ese viejo de mierda? ¿Dónde? Tranquilo, todavía no llegamos Sí, seguro Carl, siempre tienes razón Ese es mi negro, el señor Razón Cállate No puedes pararme ¿Y quién no puede? Da igual Asaltemos el sitio Espera Entramos, cogemos las armas y nos largamos Sí, sí Como ninjas Vamos ¡Sal de ahí, viejo de mierda! ¡Negro, cállate! No puedes pararme, negro ¡Marica! Ah, vale, tú vas adentro, yo vigilo. Sigue sí, CJ. ¿Qué te dije? ¡Somos ricos! Eres bueno reventando pisos, negro. Todavía sobra más ahí dentro, viejo. Bájate todo lo que puedas. Bien, todo listo. Elvi tiene un garaje de los familiares de Seville Boulevard que podemos usar. Voy para allá. Pero en serio, Ryder, tienes que dejar esa mierda. ¿Qué? Dejaré la droga cuando tú dejes de ser un marica. Bueno, ya detente, viejo. Marica. Olvídalo. No, tú olvídalo, negro. Un día de estos vas a desear no haberme cabreado. Oh, ¿escuchas eso? Suena un marica quejándose otra vez. Ya basta, pareces niño. Ah, tan huevado. Mejor no digo nada. Si ves, te lo dije. Fácil. Sí, pareció fácil. CJ, ya deberías saber que esta es la mierda de todos los días. De acuerdo, mira, estoy cansado. Mejor te veo más tarde. Ah, seguro, negra. Piensa en lo que te dije. You don't look like you need this.